hay una, una gran diferencia y creo que y tiene así. Mis amigos ya están con nosotros, Tony, Tony García, para hablar de los vejetes digo, de la, del deporte. Buenos días, buenos, buenos días. Buenos días, Tony, ¿cómo eh, tú estás? Un placer estar con ustedes. ¿Cómo ha bien? estado el ambiente Ganamos, ganamos anoche. Muy bueno, ganamos. muy bueno, sí, sí, eh, se ganó el juego ayer, pero también bueno, eh, pelota, a nivel de, de, grande, de a nivel de béisbol invernal, a nivel de grandes ligas, también la la situación muy interesante y obviamente el escenario. El torneo de béisbol ya terminó. No, Hoy tenemos el tercer partido de la okay. final aquí en San Francisco okay. Pero bien, ayer en la serie de campeonato de la Liga Americana El equipo de los Astros de Houston Derrotó a los Yankees de Nueva York Con marcador de cuatro vueltas por una En un partido donde Cuadrangulares de José Altuve Y también de Josh Reddick Fueron determinantes Para que Astros atacara temprano a Luis Severino Lo grande del asunto es Gary Cole, este espectacular lanzador, donde trabajó siete entradas sólidas de apenas cuatro hits y ponchó un total de siete hombres. Este señor, Fulvio y amigos televidentes, y Sócrates que está aquí presente, y también Carolina, para que no diga que lo dijera todo, eh, desde el día 27 de mayo tiene récord. De 18 victor 19 victorias y cero derrotas. O sea que... <risa> Chao, el tipo está en lo suyo, ¿Sí? así es. Gary Cole, lanzador ¿Pinche? de los Astros. Astros de Houston. ¿Cuántos juegos ganados eh, 19 y 0. Cuando le pasen eso ya tú sabes, van a sacar la tambora. ¿eh? Desde mayo 27. <risa> <risa> Todavía no llega. Yo pensaba que era ayer. Yo quería que fuera ayer, pero... Porque yo soy yanquista, ah, pero... No se pudo, pero no se pudo. Ese hombre tiene un récord que hay que conservar. <ríe> bueno, pero en algún momento tiene que llegar la ley no, del claro, promedio. Claro que sí. Eso es en el otro partido, Washington, pues barrió la serie ante San Luis. Eh, derrotó a San Luis con pizarra de cuatro vueltas por una. Eh, ahí está el dominicano Víctor Robles, quien fue uno de los jugadores más destacados de este partido. Eh, Víctor Robles se fue de 4-2 con una carrera anotada y una empujada Así es que avanza el equipo de Washington a la Serie Mundial Es el primer equipo en avanzar Y se siente a esperar a cuál lo va a acompañar la, Ganó la Serie Mundial sí, la, se la, terminó, la serie de Ganó la Serie de campeonatos de la Liga Nacional Entonces está esperando por el que gane de Houston o Yankees En la Liga Americana los, para la Serie los, Mundial Los nacionales pues el equipo de la capital de Estados Unidos ya se encuentra en su primera serie mundial. Eh, luego de que esta franquicia, pues, adoptar este nombre, antiguamente era la de los Expos de Montreal, estaban en Canadá. Sí. Y luego entonces, pues, se mudaron a la capital ¿Qué tiempo tiene de Estados Unidos. Tiempo ese cambio se realizó exactamente como en el 2002, por ahí, más o menos. Sí, sí en ese tiempo. Llega rápido. Así es. Bueno, entonces... Viene 0 y 4 iniciando eh, este torneo invernal que está dedicado a la memoria del ingeniero Carlos Morales Troncoso en esta ocasión. La Liga Dominicana de Béisbol pues lo, lo ratificó así desde la propia temporada muerta y entonces eh, esta edición eh, tiene esa dedicatoria. Ya para el día de hoy eh, recordarle a los amigos fanáticos la final de la Liga Nacional de Baloncesto acá en San Francisco de Macorís, el equipo de los indios recibe a los metros de Santiago en un partido súper importante, este tercer choque de la final, ya que el conjunto, pues, se encuentra en casa, debe sacar un partido importante aquí ventaja, para no ir a Santiago con un déficit eh, el próximo viernes, que es el próximo compromiso ya. Hacer un llamado a la fanaticada, eh, amigos aquí, equipo de del programa de mañana, a que apoyemos a este conjunto, que le inyectemos esa buena vibra, esa adrenalina de, de, desde el público hoy y abarrotemos el pabellón Mario Hotel, el Águila. ¿Cuántos juegos le quedan? Quedan exactamente cinco partidos con el de hoy, de irse al máximo la serie. Okay. Ahora, si el equipo de los indios gana dos juegos, ya automáticamente son... Eh, Perdón, si gana eh, tres partidos Son campeones Bien. Ahora, en caso de que el equipo de Metro Se mantenga ganando, que la serie mm. se vaya al máximo Quedan cinco partidos okay. Esa Exacto. es la situación Del baloncesto superior Bueno, superior no, no eh, De la Liga Nacional de Baloncesto Así es sí.